que un El 23 de diciembre de 1985 nació Austin Agustín Santos en Nueva York, Estados Unidos. Pero la mayor parte de su vida la vivió en Puerto Rico. Se crió con su madre Carmen Rosa, la cual formó parte de un grupo musical femenino de merengue dominicano llamado Las Chicas del Can. Que tuvieron mucha popularidad en la década de los 80, pero al nacer Austin, Carmen decide sacrificar su carrera para crear a tiempo completo a su hijo. Austin creció escuchando diferentes tipos de música y durante su infancia y adolescencia le gustaba mucho el rock. En particular el de Robbie Draco Rosa, un artista puertorriqueño de rock y ex integrante del grupo Menudo. Austin en su adolescencia fue un muchacho al que no le llamaba la atención los estudios. Y empezó a tener problemas con su madre ya que era un joven que le gustaba mucho la calle y debido a que su madre era una mujer muy recta que no quería un hijo aragán, lo corrió un par de veces de la casa. El reggaetón no era un género que él escuchaba ni mucho menos su favorito, pero a principios de la década del 2000 empezó a escuchar artistas como Tego Calderón y Tempo, lo que lo inspiró a seguir una carrera como cantante de reggaetón. En 2003, Arcángel da sus primeros pasos en el género del reggaetón y graba sus primeras canciones de forma casera tituladas Gata Sata y Te Invito a Bailar. Gata, gata, que te También este año Arcángel participó en un álbum independiente titulado Los Dueños de los Metales, donde Arcángel en las presentaciones de dicho álbum hacía los coros pero ni siquiera salía a cuadro. El álbum también incluyó videos musicales, y en uno de ellos sí apareció Arcángel junto a Reyo el Patriarca. En el año 2004, Austin conoció en el barrio La Perla a Rafael Castillo, mejor conocido como De la Ghetto, y deciden formar el dúo Arcángel y De la Ghetto, y fue aquí donde se marcó un antes y un después en la historia de Austin. En 2005 el dúo firmó con el sello discográfico Baby Records del cantante Zion y a pesar de que en ese momento era un dúo siempre sacaban canciones de manera individual. El 11 de julio Arcángel participó en el álbum recopilatorio de Don Omar Los Bandoleros con la canción En el Callejón. Después de esto, el 14 de junio, Arcángel y de la gueto saltan a la fama con su participación en el álbum recopilatorio organizado por Héctor el Fader y Naldo Sangre Nueva, con la canción Ven Pégate, junto a su padrino Zion. También este año se convirtió en padre de su primer hijo, Alejandro Santos Pascual, con su esposa Yanetsi Figueroa, expareja de su colega en la música, Nicky Yan, del cual ya hay video en el canal, así que ya sabes qué hacer. Cuando Austin conoció a Yanexi ya estaba separada de Nicky y tenía un hijo de él, Joe Martín, el cual tenía un año cuando Austin conoció a Yanexi y a quien Arcángel adoptó y creó como que fuese su propio hijo. En 2006 Arcángel y de la Ghetto bajo la tutela de Zion lanzan el mixtape La Factoría del Flow Vol. 1. Este mixtape incluyó dos CD con 23 y 24 canciones respectivamente. En esta producción se incluyeron temas como traficando, no sé si fue, y agresivo. Después de esto participó junto a Delaghetto en el álbum Gárgula Volumen 5 con el tema Ella quiere. Seguido de esto lanzaron otro mixtape más, La Factoría del Flow Volumen 2. Y el 26 de septiembre, Arcángel en dúo con De La Gueto fueron incluidos en la compilación de Looney Tunes más Flow Los Benjamins con el tema Mi Fanática. Este mismo año, Arcángel empezó una guerra lindical en contra de Franco el Gorila. Dicha guerra contó con tres rounds, empezando Franco el Gorila con el tema El que se tire. Ante esto, Arcángel respondió con no me ronque. Claro, un gorila, pero yo no el segundo round lo abrió Franco el Gorila con sal del callejón. Y la respuesta de Arcángel fue el tema, seguro que no. Arcángel, seguro que no. Seguro que no. De nueva cuenta, Franco abrió el tercer round con llegó Franco el Gorila. Terminando la maravilla este tercer round con el tema tu flow con el mío y dejando claro que también tenía madera para este tipo de temas. En febrero de 2007 Arcángel junto a de La Ghetto lanzaron otro mixtape más, la tercera parte de la factoría del flow. En este se incluyeron temas como Bonita con el cual Arcángel se empezó a escuchar muy fuerte a nivel internacional. Después de esto Arcángel decide abandonar el sello discográfico Baby Records porque en su contrato habían cláusulas que según él no le convenían y por ende se da su separación con De La Ghetto, ya que este siguió trabajando con dicho sello Ambos siguieron sus carreras como solistas pero siempre sacando algunos temas juntos Arcángel después de esto fundó su propio sello discográfico Flow Factory Inc y también trabajó en muchas producciones empezando por lanzar el mixtape El diario de un soñador el cual incluyó 14 temas Seguido de su participación el 6 de marzo en el séptimo álbum de estudio producido por DJ Nelson Flow La discoteca 2 en el tema Chica virtual. El 20 de marzo participó en el álbum La reunión de Yaga y Maki en el tema aparentemente junto a Delaghetto y El pistolón remix. Si tú quieres, yo te puedo llevar. El 12 de septiembre lanzó el mixtape Las nuevas amenazas junto a De La Ghetto. Este mixtape contó con 17 temas También lanzó un mixtape más Titulado The New King En el que se incluyeron 27 pistas y el 11 de diciembre participó en el álbum Broken Famous de Ñejo y Dálmata en el exitoso tema Algo Musical. Durante este año Arcángel empezó un conflicto con Polaco, quien en ese momento estaba consolidado dentro del género. El problema empezó porque Arcángel en una entrevista radial dijo que Polaco no estaba en su liga y que ya estaba viejo. Esto no le cayó nada bien a Polaco y empezó la guerra lirical. Después de esto, Arcángel y Polaco decidieron sacarle ventaja al conflicto que estaban viviendo. Y habían acordado aprovechar el primer choliseo de Arcángel para hacer una especie de freestyle en pleno concierto sobre la tarima. Pero esto era meramente por dinero y no significaba que ellos habían hecho las paces. Por lo cual, eso no funcionó ya que en plena tarima las cosas se salieron de control y llegaron a los golpes. Esta guerra tuvo varios rounds y fue aquí donde nació lo que al día de hoy se le conoce como una tradición de parte de Arcángel ya que lanzó el primer feliz navidad y lo mejor que hiciste fue volver con tu panalito. Arcángel también tuvo problemas con el legendario Héctor el Fader del que ya hice un video así que te invito a que lo veas después de este según Arcángel Héctor el Fader se ensañó con él porque este en una presentación no quiso saludar a quien en ese momento era el Fader y debido a eso Héctor empezó a hacerle la vida imposible a la maravilla desde bloquear la salida de su carro en las presentaciones hasta llegar a agredirlo físicamente. Héctor aprovechó la guerra que existía entre Arcángel y Polaco y trajo a este último a Gold Star Music exclusivamente para promover la guerra contra la maravilla. También este año nació Angélica Lucero, su segunda hija biológica, junto a su esposa. En marzo de 2008 Arcángel protagonizó la película Muerte en el Paraíso en donde se narra la historia de dos hermanos que sueñan llegar a la cúspide del estrellato, pero su ingenuidad lo lleva a ser estafados por empresarios de una compañía discográfica. Austin interpretó el papel de Khalil, el cual anhelaba ser un reconocido músico. La película fue distribuida por la compañía de cine independiente Producciones Nuevo Enfoque y fue producida por Giancarlos Rodríguez y Doela Licea. El 14 de agosto fue convocado por Yankee para participar en el exitoso tema Somos de Calle Remix. Este año se disponía a lanzar su primer álbum de estudio bajo su propio sello discográfico, el cual iba a ser titulado La Maravilla, pero este de alguna manera se filtró y fue pirateado por medio de internet. A raíz de esto el lanzamiento se canceló y se dejó como un mixtape de 13 temas. Por suerte Arcángel estaba trabajando en dos producciones simultáneamente, y el 9 de diciembre con 23 años de edad lanzó su primer álbum de estudio titulado El Fenómeno. Se lanzó bajo los sellos discográficos Flow Factor Inc., Mass Flow Inc. y Machete Music. Este álbum contó con la colaboración de artistas como Tempo, Don Omar y J King. Los temas más exitosos de este álbum fueron Por Amar a Ciegas, Pa' Que La Pases Bien y Ganas de Ti. Pues por bueno, yo, no escuché. que ah, pa' que la bien. ganas de ti. En el 2009 lanzó el mixtape Los Metálicos, en este se recopilaron 14 temas. En el 2010 lanzó tres mixtapes más, La Maravilla 2, The Problem Child y Optimus Arca, con 13, 12 y 13 temas respectivamente. Este último incluyó el tema Mi Voz, Mi Estilo y Mi Flow. Y participó en el exitoso tema de yay Álvarez Regálame Una Noche. También este año fue nominado a los premios Lo Nuestro por Mejor Artista Urbano. Arcángel no ganó pero vio como un gran logro competir con artistas con más años en la industria como Don Omar y Daddy Yankee. Y a finales de este año lanzó Feliz Navidad 2, donde le tiró a Joel y Randy y a Kendo Caponi. Mis hermanos, en septiembre de 2011 fue convocado por Yankee nuevamente para el tema Llegamos a la Disco. Este año empezó a tener conflictos contra Coscuyuela y Farruko. Con Farruko el problema empezó porque Arcángel dijo que la última generación buena del reggaetón fue en la que salió él y los suyos. Aludiendo directamente a Farruko que era el que más sonaba de la nueva generación. Con Coscuyuela nunca hubo un problema real que originara el conflicto. Todo fue puro ego y malas influencias de quienes los rodeaban. Y a raíz de estas enemistades, como ya era costumbre, se lanzó a final de año Feliz Navidad 3, dirigida directamente a Farruco y a Coscuyela. Con, con Coscuyuela, el problema casi trasciende más allá de lo lirical. Y con Farruco la guerra siguió hasta el año siguiente, pero sin salirse de lo musical. En 2012 firmó con el sello discográfico Pina Records y formó parte del álbum La Fórmula, con el exitoso tema Me Prefieres a Mí, canción que ocupó los primeros puestos en América Latina, Europa y los Estados Unidos. Este mismo año fue detenido en San Juan por conducir bajo los efectos del alcohol y con exceso de velocidad, y a finales de año lanzó Feliz Navidad 4, tiradera exclusivamente para Farruko. Aprendieron a vestir cuando me dieron por televisión y conociste mal... El 19 de noviembre de 2013 lanzó su segundo álbum de estudio El cual fue titulado Sentimiento, Elegancia y Maldad Este álbum fue muy esperado por los fanáticos Ya que pasaron más de 4 años desde el lanzamiento de su último álbum de estudio Se incluyeron 18 canciones y colaboraciones de Daddy Yankee, De La Ghetto, Nengo Flow Y los pupilos de Arcángel Genio y Baby Johnny fue publicado bajo los sellos discográficos Pina Records, Flow Factor Inc y distribuido por Sony Music Latin. Los temas de mayor éxito para este álbum fueron Hace mucho tiempo, Contigo quiero amores y Como tiene que ser. Hace mucho tiempo que quiero conocerte, espero que me contigo y quiero no amores. Aparecer Toto fue inesperado y tan inesperado fue que a mí gusta de más y a finales de este año, como era costumbre, se lanzó Feliz Navidad 5. En esta ocasión le tiró a Wisin, del dúo Wisin y Yandel, y a Tito el Bambino. El 25 de abril de 2014 se embarcó en la gira Sentimiento, Elegancia y Maldad, iniciando en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot, y una semana después se anunció que se lanzaría en DVD. El 25 de marzo lanzó el tema Tremenda Sata. Y de nuevo a final de este año lanzó Feliz Navidad 6, en esta ocasión no le tiró a nadie en específico y fue meramente fronteo. El 14 de septiembre de 2015 lanzó el Fenómeno Special Edition, el cual fue una edición especial del álbum El Fenómeno de 2008. Y el 11 de diciembre lanzó su primer álbum de estudio colaborativo junto a su productor DJ LuYang, el cual fue titulado Los Favoritos. El álbum incluyó 18 temas y colaboraciones de J Balvin, Coscuyuela, La gueto Wisin, Farruco y otros más. Las canciones más populares de este álbum fueron 50 sombras de Austin, Imagínate junto a J Balvin y La Loca pa'l Mundo junto a Jory Boy y Alexio La Bestia. Yo quiero Mío, tus míos, bebé. Loca, se Un dato curioso sobre este álbum Es que la versión de iTunes no incluye la canción Me gusta con Luigi21 Plus Ya que su contenido es muy explícito Y en su lugar se incluye la canción Tu cuerpo me hace bien En 2016 firmó con Heard This Music Sello discográfico perteneciente a DJ Lu Yang Y Mambo Kings y se lanzó el mega éxito La Ocasión, donde La Maravilla compartió voz junto a Osuna, De la Gueto y Anuel AA. Esta canción ocupó los primeros lugares de las más escuchadas en toda Latinoamérica. Dale, métele, solo métele, motivate, con tu mano. También ese año hizo varias colaboraciones muy destacadas en el trap como Diles, Tú no vives así, Privado y Me Ama Me Odia. Le Claro, Pero que volví? Ya no o si ya nunca me fui. Uh, uh, Más que la, Ven, lo que te puede... Esto solo por mencionar algunos de los éxitos en los que la maravilla participó este año. En abril de 2017, Arcángel junto a su gran amigo De la Gueto realizaron un mega concierto en el Choliseo de Puerto Rico, volviendo a revivir todos los clásicos que los lanzaron a la fama. Este año Arcángel destacó en muchas producciones musicales de gran éxito como Me acostumbré, ahora dice y Me Mata, entre muchas más. Ya me acostumbré, ya me acostumbré. A finales de este año, después de dos largos años sin lanzar la séptima parte de la saga, la espera llegó a su fin ya que lanzó Feliz Navidad 7. En esta ocasión dirigida a Kendo Caponi y L.A. El Dominio. Cabe mencionar que Kendo le tiró a Arcángel en 2014 y Arcángel le respondió tres años después. Hablando de matarme en su el 13 de julio de 2018 lanzó su tercer álbum de estudio titulado Ares. Este álbum incluyó temas solo de trap y de R&B. Fue publicado bajo el sello discográfico Pina Records y distribuido por Sony Music Latin. Incluyó 18 temas y colaboraciones de Bad Bunny, J Balvin, La Exe y otras más. Este álbum ocupó los primeros puestos en los Latin Billboard como uno de los más escuchados este año. El nombre del álbum está inspirado en el dios de la guerra Ares. Escogió este nombre debido a que a lo largo de su carrera Arcángel ha tenido guerras musicales con una gran cantidad de artistas. Los temas más pegados de este álbum fueron Original en colaboración con Bad Bunny, Me Gusta y El Granjero. Yo tengo una gata que tiene otra gata y le gusta cambiar. Y las dos son bella que a ninguna le gusta. Me tienes adicto a tu cuerpo, me tienes adicto a tu flow. Tus ojos me tienen en buey. Bregando con pollo y burro, parezco un granero. regando con pollo y en marzo de 2019 terminó su contrato con Pina Records y vuelve con sus antiguos manejadores, llegando a ser un artista independiente. Después de esto se estrenó una nueva canción titulada Te Esperaré, canción muy esperada por su fanático ya que esta canción estaba guardada desde el 2015. Yo te en mi cama y yo te el 25 de abril Austin fue arrestado en la ciudad de Las Vegas por supuesta agresión física contra su mujer. Su abogado, Edwin Prado, aseguró a la prensa que fue un malentendido de las autoridades y que después de permanecer horas detenido, Arcángel quedó en libertad después de pagar una fianza de dólares. Este mismo mes, Arcángel se vio envuelto en el polémico caso de la muerte del cantante de trap, Kevin Fred, del cual Arcángel mencionó que eran amigos y se le llamó por parte de la fiscalía a testificar sobre el caso. Este año Arcángel también se destacó en grandes colaboraciones como Si Se Da Remix, y 105 Fahrenheit Remix se mahón, como balón, ey, le doy blanc, ey. En septiembre fue hospitalizado luego de sufrir un preinfarto en Estados Unidos mientras se encontraba viajando desde Miami hacia Orlando. Y fue el mismo Arcángel el encargado de dar los detalles de su caso y agradecer a las personas que lo habían acompañado y el 20 de diciembre lanzó su cuarto álbum de estudio titulado Historia de un Capricornio, el cual fue publicado bajo el sello independiente de Rimas Entertainment. Dicho álbum llevaba siendo trabajado desde el 2014, pero por problemas de contrato con su anterior sello discográfico no pudo ser publicado en la fecha que se había establecido. El álbum incluyó 15 pistas y colaboraciones con Bad Bunny, Osuna, Mike Towers, Manuel Turizo, entre otros. Los temas más sonados de este álbum fueron Infeliz junto a Bad Bunny. El super éxito sigues con él en colaboración con Sash e Invicto. Son los dos viajando en la máquina del tiempo. Ahora te pregunto, ¿por qué sigues con él? Mírame ahora que parezco un arco intelectual. Me busco más que un pal sin tener que traer. El 10 de abril del 2020 lanzó la versión remix del tema Sigues con él, junto a Sage y al bachatero Romeo Santos, del cual ya hice un video. Participó también en el tema A correr los Lakers, del alfa junto a Nicky Jan, Ozuna y Secreto. Y sigue sonando fuerte en el tema de Anita Tócame, junto a De la Y en su tema más reciente No hay amor. Y esto fue todo por este video, si te gustó regálame un like, compártelo con tus amigos y suscríbete al canal. Si te suscribes no olvides activar la campanita ya que de esta forma YouTube te avisa cada vez que suba un nuevo video. También te invito a que me sigas en Facebook y en Instagram, abajo en la descripción te dejaré los enlaces. Quiero que me dejes saber en los comentarios cuál es tu canción favorita de Arcángel. Yo soy Ramoncho y hasta la próxima.